Hola, qué tal queridos amigos, feliz jueves para todos, primer jueves de mes, hoy con, con mucha fe también y con mucho cariño nuestra plegaria por los sacerdotes. Recuerden que estamos en nuestros ejercicios espirituales, que es un espacio de silencio, de desierto en el que nos ponemos delante de la presencia de Dios. Lo invito para que nos tenga muy en cuenta hoy en la oración. oración, allá en la parroquia, delante del Santísimo, en su santo rosario, en su eucaristía. Encomiéndenos en su oración Oremos por el clero de la diócesis de Neiva Amén Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo Capítulo 7, versículos 7 al 12 En el sermón de la montaña dijo Jesús Pidan y recibirán, busquen y encontrarán Llamen a la puerta y les abrirán Que todo el que pide recibe y el que busca encuentra Y al que toca la puerta le abre. Supongamos que alguno de ustedes le pide pan para su hijo Le va a dar una piedra Y si le pide un pescado Le va a dar una serpiente Ustedes, pues, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a sus hijos. Con mucha más razón, su Padre que está en el cielo, concederá sus dones a quienes se lo piden. Todo lo que quieran que les hagan los demás, háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que manda la ley y los padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, pidan y recibirán, llamen y se les abrirá. Pero háganlo con fe, hágámoslo con fe. A veces en nuestra plegaria somos como muy desconfiados del amor y del poder de Dios. El mismo Jesús lo dice a ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial no nos va a bendecir? Claro que sí. Oremos con fe, pidamos con fe. Que el Señor se piada de nosotros, que Él tenga misericordia con todos nosotros. Amén. Un feliz día para todos, queridos hermanos.